Uh, si amante es un crimen hey. yo me declaro culpable hey. Dice que estoy loco pero deja lo que haga. Muy bien, pues en esta primera idea les voy a enseñar cómo hacer este dibujo precioso de mandala. Vas a necesitar una hoja blanca. Este, yo aquí tracé un círculo para que se me hiciera más fácil y me saliera un poquito más derechito. Este, e hice más circulitos así. Voy a empezar a hacer una estrella y unos circulitos aquí. Después le voy a poner estas como florecitas. No sé cómo, no sé cómo llamarles. Y después esto que parecen hojitas, realmente te puedes inspirar con fotos en el internet, así como yo lo hice. este Y puedes hacer todas las figuras que tú quieras. este Tienes que ser muy cuidadoso para que no te vaya a salir chueco. Si quieres puedes hacerlo primero con un lápiz y ya después usar un marcador. Este. Yo como hice los círculos este no fue muy necesario. Y bueno, aquí ya nomás para terminar voy a trazar este tipo flor alrededor de toda la mandala y ponerle estas últimas figuritas y lo voy a recortar. Lo puedes dejar encuadrado, pero yo no sé por qué lo recorté. Creo que se me hizo súper bonito. Este, y ya después aquí voy a borrar todas las marcas que hice de esos circulitos. borrar y borrar y borrar y ahora voy a sacar mis colores favoritos y este voy a empezar a dibujar este mi mandala si quieres tú lo puedes dejar en blanco este puedes forrar un cuaderno o algo y ya cuando estés aburrido puedes colorearlo este bueno aquí ya estoy poniendo diferentes colores para que sea muy bonito y resalte Vieran lo relajante que es esto chicos, no tienen idea. Aquí mezclé dos colores que se la mareó con el verde. Y listo, ya tengo aquí mi mandalita. Este, ahora voy a forrar este, mi libretita. este Si van a hacer una libreta más grande, este, les recomiendo que no recorten su mandala. Este, yo como lo hice, este, pues tuve que usar un cuaderno más chiquito. Y pues aquí solamente lo voy a pegar con cinta, este lo puedes pegar con pegamento para que sea algo más permanente este, pero a mí me gusta la idea de poderla quitar cuando yo quisiera. Y bueno, ahí tenemos nuestra primera libretita, queda preciosa. Poco no chicos. Me encantó. Ahora para nuestra siguiente idea les voy a enseñar aquí cómo hacer una portada, ahora pueden usarla para su cuaderno o pueden hacerlo en una hoja y ya después pegarla a su cuaderno. Aquí lo que hice es fue agarrar un triángulo y pegarlo este, y ya después con pintura acrílica este, empecé a hacerle estas rayitas de esta manera, este... Yo usé pintura acrílica porque es más brillante, pero tú puedes usar acuarelas. Más adelante les enseño cómo hacer uno con pintura de agua, perdón. Y bueno, aquí agarré el color amarillo. Tú puedes usar los colores que más te gusten. A mí me gusta que resalten muchísimo y ya después les puse este azul. Quería morado, pero no tenía y pues ya al final se me olvidó revolver pintura para hacer pintura morada, pero pues ni modo. Pero me encantó el resultado final, así que así lo voy a dejar por ahora. Ahora voy a despegar mi triangulito, este, y vas a esperar que se seque y ya después de eso, este, le voy a poner una frase, le puedes poner el nombre de tu materia si tú quieres, o tu nombre, o lo que gustes. Pero yo aquí le puse Never Stop Dreaming, que significa nunca dejes de soñar. Y sí, es cierto, ¿eh? chicos? Nunca dejen de soñar. Y bueno, aquí tenemos nuestra portadita preciosa. este, está divina, chicos. ¿A poco no? Y bueno, aquí ya solamente este, la forré este, a, este, a esta libretita. este. Recuerden que tú lo puedes este, forrar en tu cuaderno o como gustes. Aquí pues ya voy a pintar esta parte blanca y después rosita para que sea más bonito porque el negro como que... Y así queda nuestra portada, nuestro cuaderno chicos. Chicos. Para nuestra siguiente, ya les voy a enseñar esta portada preciosa que me encantó. Es de Chira. Este Es súper fácil. Lo único que tienes que hacer es coger una hoja blanca o usar un cuaderno blanco, como sea. Este, y aquí le empecé a poner puntitos rositas, así super X. No tienen que estar derechitos. Este Y ya usé morado, verde, amarillo, verde. Y así se va a ver. Vas a esperar que se seque. Y después con un Sharpie negro, o bueno, si quieres usar otro color, ¿por qué no? Yo usé negro, este, así que este, empecé a hacer estas como cositas, manchitas. Um, se ven raras, pero créanme que el resultado final es precioso. Las voy a empezar a hacer así en todos lados. este Y ya va agarrando forma mi hojita y se va viendo muy bonita. La verdad que esta fue mi favorita de todas. Este es súper girly y muy. como que. como que tiene mucho estilo. Me encantó. Y así nos queda nuestra hojita. Ya después aquí voy a forrar un cuadernito que tengo. Este. Recuerden que ustedes pueden pintarlo directamente en su cuaderno, solamente tiene que tienen que pintarlo de blanco para, para que tengan este resultado y se vea muy bonito. Y así nos queda nuestra tercera idea. Ahora vamos con la siguiente. Para nuestra cuarta idea, este, vamos a hacer ahora sí esta de pintura de agua o acuarela. o ¿Cómo le llaman? Déjenme saber en los comentarios de abajo. Pues aquí tengo pinturitas de agua. Voy a usar este mismo círculo que es de una tapadera de una vela. Este, y voy a agarrar mi brochita. La voy a mojar. Y ya después la voy a poner en el color deseado. Aquí voy a agarrar el rosa. Este... Le voy a poner más agüita y ya después le voy a, a empezar a pintar y oh my god, me tardé tanto que mejor cambie de brocha porque nunca iba a terminar. Y bueno, así que agarré una brocha más grande y pues más rápido me fui y vas haciendo este efecto con todos los colores que tú quieras este y se va viendo muy bonito. Recuerden de agregar poquita presión en la tapadera o círculo lo que estén haciendo. Traten de usar algo que no vaya a sobrepasar la pintura dentro del círculo, espero que me, me explique bien. Este, y ya cuando terminen lo van a quitar. Si ven de que no quedó tan chueco el círculo, más o menos quedó así marcado bonito. Y bueno, aquí voy a agarrar mi. Esta. Aquí voy a agarrar mi brochita y medio es, des, esparcir. Oh my God, no sé hablar. <risa> Para que no se vea tan marcada tan la línea. Pero pues al final, pues no importa. Y al final lo mismo, puedes poner este, la materia que tú quieras, tu nombre, lo que sea. Yo aquí puse otra frasecita este con un Sharpie negro y ya después lo voy a recalcarle y voy a hacer la, el fondo, el fondo más grueso para que sea más llamativo. Y bueno, aquí esta dice Wake Up and Live, que dice levántate y vive, o despiértate y vive. Para nuestra siguiente idea les voy a enseñar a hacer otra mandala, pero aquí solamente les voy a hacer un cuarto de una mandala, espero que me entiendan. Bueno. Igual van a empezar aquí con un circulito, con un color, un sharpie y pues la verdad que no soy tan buena en describir este tipo de figuritas, picos y flores y rueditas y rayas y bla bla bla y puntos. Pero vas a hacer tu mandala, este, puedes hacerlo de un solo color, recuerden que lo pueden hacer también del color negro, solamente negro y ya después lo pueden colorear si ustedes quieren. Recuerden que si van a hacer esto en un cuaderno que sea el fondo blanco lo van a tener que pintar o háganlo en una hoja blanca como yo y también lo pueden pegar. También estos pueden servir para separar sus materias o marcar sus materias si tienen cuadernos o libretas. Para nuestra siguiente idea les voy a enseñar a hacer estos lapicitos preciosos que me encantaron. Lo que vas a necesitar son lápices, este, les recomiendo esos de maderita. Aquí voy a mezclar colores para hacerlos todos de color bajito. Si tú tienes este, pinturas de color bajito, pues puedes usar esas si gustas. Aquí voy a empezar a pintar mi lápiz. Les doy un consejo. Este, para pintarlo más fácil, les recomiendo que empiecen así con la punta y vean dónde tengo mi mano. La voy a ir bajando mientras voy pintando el lápiz. Espero que me entienda, pero así es súper más fácil mantener el control de tu lápiz porque luego van a ser un cochinero, se van a estresar poquito y va a ser un, un caos pintar sus lápices. Créanme, píntenlo de esta manera. Después con una pluma chiquita, chiquita o de punta fina les voy a poner este, las, los días de la semana y solamente los días que voy a la escuela, obvio. Y otra que dice te quiero. Y así quedan nuestros lápices súper bonitos. Para nuestra siguiente idea, ahora sí les voy a enseñar cómo forrar esta libretita. Pueden usar la libreta que ustedes quieran. Yo nomás tenía esta por el momento, así que la voy a embellecer poquito. Voy a pintar la esquina de blanca. Si tú tienes una libreta con espiral o con la de las cositas de al lado, solamente déjenlo así porque se ve muy padre. Solamente van a tener que agarrar una hoja de color, como de estas, estas las venden en, en fantasías Miguel así hojas decoradas se llaman y pues escoge el, este, dos que sean bonitas este yo escogí esta de como palmeritas y esta otra como de puntitos rositas con blanco y lo voy a hacer así en diagonal este porque voy a hacer una bolsita voy a pegar con cinta aquí al lado voy a pegar con pegamento pueden usar silicón si sí gustan pero yo así lo voy a dejar y listo, aquí tienes tu bolsita puedes poner lo que quieras lápices, borrador, algo chiquito tampoco lo vayas a retacar de cosas algún examen que tengas o algo para nuestra siguiente idea voy a hacer este hermoso taquito, Esto un porta audífonos está precioso este oh, me encantó me encantó lo único que necesitas es fieltro este de varios colores este probablemente que sean como de color de taco este va a ser el, la base de nuestro taco vas a cortar un círculo y después con estas rueditas clips, este se las vas a aplicar, este, normalmente vienen con instrucciones, este, puedes usar este, algo más sencillo como el velcro si quieres, este, aquí ya nomás con un martillo algo le pegas para que peguen bien. Y así queda nuestra basecita, nuestra de esta del taco. Ahora voy a cortar la lechuga este y jitomate y el queso eh, y los voy a pegar de esta manera. Ya sé que ustedes piensan, ¿qué tipo de taco es este? Pues aquí en Estados Unidos venden unos que, no sé si están familiarizados con Taco Bell. Venden unos tacos así duros, pero están muy ricos. No son de los típicos tacos este, mexicanos que, oh my God, son mil veces mejor. Es mi comida favorita. Coméntenme cuál es su comida favorita, chicos. Para mí son los tacos mexicanos, oh my God. Y bueno, ya pegué todas estas cositas, tiritas, ahora voy a empezar a hacer este, este corte como. como, como, una, como si fuera una flor, pues. Y ya cuando termines, básicamente eso es todo. Es, es muy muy sencillo. Pero vean qué divino se ve, chicos. ¿A poco no está chido? Me encantó y está precioso. Y aparte puede ser un regalo para una amiga, si quieres. Yum. Yum, yum, yum. para nuestra siguiente idea lo único que vas a hacer aquí lo que vamos a hacer aquí es forrar esta cinta fea que no tiene chiste lo único que hay que hacer es trazar ahora normalmente las cintas tienen un papelito adentro pero yo creo que yo se lo quité o no venía incluido pero pueden trazar ese mejor este yo como no tenía tuve que trazarlo por fuera y después por dentro cortar el círculo este, y ya después acomodarlo para que pudiera entrar bien. Y así queda. Es muy sencillo, pero vean qué estilazo de cinta tengo. Puedes poner el, la hoja que tú quieras. Clic. Y voilà, así de fácil es hacer esto. Súper lindo. Ahora para nuestro siguiente día, ya casi terminamos, estoy hablando mucho. Vamos a hacer esta, este, eh, vamos a decorar este lápiz. Este. Tengo este lápiz muy bonito que no sabía qué hacerle. Este, lo único que necesitas es un pompón grande. Creo que tengo un video o varios videos de cómo hacer pompones o hay miles de videos de cómo hacer pompones. Así que pues no les voy a enseñar aquí cómo hacerlo. Pero necesitas el pompón, pegarlo este, con silicón en la punta del lápiz y es todo chicos. Vean qué precioso se ve. Este enorme pompón en tu lápiz, la verdad que le da un estilazo muy, muy padre. Y cuando escribas o pidas prestado tus lápices, no se te van a perder porque vas a reconocer cuáles son los tuyos. Para nuestra siguiente idea les voy a enseñar, bueno, realmente solamente la idea porque aquí ni les enseñé nada. Lo único que vas a hacer es agarrar cualquier libreta y pintarla. Este, con pintura negra de gis no sé cómo llamarle a este tipo de pintura pero solamente lo necesitas pintar dejar que se seque y ya puedes usar este, esta idea para hacer notas en tus libretitas o lo que sea es muy fácil y te vas a mantener muy organizada puedes anotar cuando tienes exámenes o no sé lo que tú quieras No sé por qué, pero creo que estoy hablando mucho en este video. Ya ya me cansé, ya casi terminamos. Aquí puse qué onda. Qué onda. Y pues lo puedes este, borrar fácilmente con el dedo. Si quieres puedes agarrar un paño así mojado o algo. Y para nuestra última idea, espero que sea la última, este, aquí este, pues vamos a hacer un separador muy bonito para tus cuadernos o libros. Si estás leyendo un libro, lo único que necesitas es un rectángulo, este, este tipo de hilo y otro pompón. Este, igual no les voy a enseñar cómo hacerlo, pero aquí lo único que hice es amarrar el hilo a mi, pol, a mi pompón, este... Y ya voy a pegar esta hoja por la mitad, pero primero le voy a poner mi resistol. Voy a poner el, el hilo aquí en medio y ya después lo voy a doblar y pegar. Y ya al final lo voy a cortar las puntitas para que no me pique después o no sé. Y se vea más lindo, más cute. Y eso es todo chicos. Este, espero que les haya gustado esta vida. Coméntenme cuál de todas estas ideas les gustó más. Ahora para nuestro sorteo chicos, aquí les voy a este, mostrar varias cositas que ustedes se pueden ganar. Todas las reglas van a estar en la cajita de información de abajo.